Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más acá a mi canal de YouTube. Bueno, hoy tenemos, les traigo una replay que básicamente hice con el 4.30. Estamos aquí en Jarkov, en Jarkov o Jarkov o como quieran decirles. Y um, nada, digamos, tiene que ver, digamos, se las, se las traigo, ¿por qué? Porque... Estábamos haciendo una, una especie de... Apuesta, ponele entre comillas con cuche de hacer daño de que había que hacer sí o sí más de 4500 de daño. Entonces nos pusimos como esa meta de bueno, mínimo tenés que hacer 4500. O sea, vos buscáis cómo, cómo haces tus 4500, ok, listo. Le dije entonces, eh, después me jodía, ah, bueno, vas a tirar ahora. Bueno, pero para, déjame, deja. O sea, estamos en una partida de 8, 9 y 10. Yo estoy con un tier. Eh, con un tier, perdón, de 8 y 9 Tier 10, no, de 8 y de 9 Y eh, déjame que yo busque mis, mis, mis, que tenga mis herramientas, ¿no? Entonces déjame trabajar a mí Vos me dijiste, déjame que eh, hagamos 4500 de daño, ok Bueno, listo, perfecto Entonces, eh, aquí comienza la partida, tomo una posición eh, una posición de, de una tercera línea, digamos... O de una segunda de apoyo, podríamos decir... Sin tratar de mostrarnos mucho... Porque somos un tanque relativamente blando... Y que... Bueno... Nos van a, nos van a entrar, digamos... En el, en el chasis nos van a entrar mucho... Fíjense que acá tenemos un... Jet Tiger... De Tier 9... Que nos... Se, se nos está complicando un poco... Incluso entrarle Fíjense que siempre hago lo de los 15 metros tra O trato de hacerlo por lo menos Es un tanque relativamente blando Ahí el tiro Me troleó Me troleó un montón eh, Nada, bueno Son cosas que, que pasan realmente eh, es, es una pena pero eso sí, chicos. Bueno, y ahí aparece el Type 4. ¿Por qué me viene esta posición? Porque es la posición que se ponen los TD, ¿bien? Eh, y escuche al tomar la posición de... Donde van algunos pesados a torretear... <coughs> la zona de G7, más o menos. Esperen que les grande un poquito el minimap. Ahí va. <coughs> la zona de G7. Fíjense que hasta ahora no vengo pegando un tiro. Estaba realmente... Internamente... Yo a Kuche no le decía nada. Pero estaba internamente a las puteadas. Totalmente. Porque no podía hacer que no le entre... Entonces, como que ahí ya empecé a perder un poco la confianza. Sigo tirando, sigo errando. Tenía la moral realmente por el suelo. Dije, para, para, voy a hacer una cosa. Porque tengo tres tipos bastante duros ahí. Mágicamente, mágicamente, le tiro ahí al, al mutante y le entro. Tipo 4 es un desperdicio. Fíjate que lo voy midiendo por todos lados y no sé dónde tirarle. Sé que ahí podría entrarle, pero... Es muy, muy troll el type 4 en este sentido. Con. Realmente no, no le pude entrar. No le pude entrar. No, fue mala mía. Le apuntamos en los bajos al Jat Tiger. Ahí ya. Para que no se confíe tanto. Fíjate, tenemos una recarga relativamente buena de unos 7.8. Pero es que a veces los tiros. No sé si les está pasando a ustedes. Pero es que a veces los tiros no sé a dónde van realmente. ¿eh? Posta okay. que. Tipo, disparás y, y pasa el tanque. Lo traspasa. O mueren la nada en el limbo el tiro. Gente de Wargaming, fíjense. O tal vez me pasa a mí. Ojo, también puede ser. Por eso les consulto. Déjenme en los comentarios si les está pasando. Para pasar el reporte a la gente de Wargaming. Porque realmente es preocupante. <coughs> bueno. Seguimos. Eh, trato de acercarme ahí un poquito para ver si seguían. O estaban dando la vuelta. Se sentían castigados. En alguna. En cierta forma van a dar la vuelta. Eh. Fíjense que la partida está bastante igualada, ¿bien? Ahí decidimos ya, hicimos 1557 de daño Sin todavía perder un punto de HP ¿Bien? Entonces, ¿por qué? Porque estábamos obviamente, estábamos en una tercera línea estamos campeando como se dice habitualmente eh, El campeón siempre es desfavorable en el sentido de que si no vas a hacer nada eh, Pero pensaba en hacer tu daño Y si tu daño lo haces y cumplís con tu laburo eh, Listo Lo que digan los demás, ¿qué me interesa? ¿Qué me importa? Básicamente, ¿no? Bueno eh, la punta arriba en la cosita Ese rebotó Y después me acordé que el mutante sufre del problema Ahí tiro a ver a mansalva si ¿sí le puedo entrar No, no le voy a entrar No he tenido la oportunidad de enfrentarme mucho a muchos mutantes Entonces, ¿qué pasa? Dije, bueno, este seguramente debe sufrir Como el m 449 Que es totalmente bastante duro en el frontal En la torreta sí le podés entrar En la cupulita, mejor dicho, perdón pero tiene el, las mejillas laterales que son totalmente blandas. Entonces dije, tiene mejillas laterales, listo, ya está. ¿Me está angulando? Listo, eres mío, eres pollo. Lo agarramos de culete al tipe 4 y le sacamos 132 de vida. Tenemos de culete al Jet Tiger también. El tema es que con la recarga infernal que tenemos, 353. Obviamente se lo vamos a tratar de robar a Cuche de todas las formas posibles, ¿no? Por supuesto, la idea es yo hacer daño y que él no pegue un fucking tiro. <ríe> no, mentira, mentira. Llegamos, 2860. La apuesta, recuerden que eran de unos 4500. Una apuesta para joder, para carne de risa, yo qué sé. No, no no era necesario cumplirla, pero si no la cumplimos, como que un poco nos gastamos entre nosotros. Diciendo, ah, eres un banco Eres un banco no le has hecho nada. <ríe> Es más que nada para, para cargarnos. Acá, para jodernos. Acá sí ya nos pusimos en modo, vamos a ganar la partida, además de hacer daño, eh, tratemos de, de, de jugar en equipo. No dijimos nada, pero eh, internamente, cuando nos vamos acercando, más o menos porque ya tenemos un fin común, digamos, ¿no? Podríamos decirlo así. Fíjense que escuche y... Perdón, porque estoy jugando con kazuma Chan también, con Kachuma, ¿no? Sí, claro que sí estaba Kachuma Chan con su T-30. Y fíjense que... Eh, estamos cada uno por su lado y acá sí ya decido eh, acá trato de cubrir el chasis con la montañita y dejarle solamente la, la tocotilla Pero claro que sí de bote adentro y le, seguramente le matamos al conductor o algo así le trato de, de dificultarle el tirete y ahí se la ponemos hermoso tirillo, cuche veo que está avanzando eh, que iba a tratar de espotear tenemos saludes de lateral. Fíjense que ellos no se esperaron nunca que empecemos a entrar. Yo creo que realmente tal vez puede que no hayan mirado tan bien el equipo rival en minimapa o que se hayan sentido uh, rebasados, ¿no? Bueno, ya cumplimos la misión de la campaña, 4.500 de daño. Ya sabemos que tenemos los 4.683 um, en nuestro bolsillo. Y ahí nos aparece un Wanzu, un pesado. Realmente no sé qué hace ese way Yo le pido disculpas al señor Air Staff Pero no sería la mejor posición para ponerse Ojo, tal vez el tipo se fue con 6.000 de daño No lo recuerdo porque esta partida la hemos jugado hace unos, unos días varios Ya llegamos casi 7.000 de Win 8 Con unos 5.188 de daño 1.030 de bloqueo y 302 O sea, tenemos un combinado de 5.500 más o menos 5.500 de daño combinado lo que está muy, muy, muy, muy, muy, más que bien. Muy, más que bien. Muy bonito. Y eh, queda solamente la M40-43. a qué voy con este replay, chicos? Eh, cuando a veces trata de hacer tu daño. Y eso te va a favorecer. Eso es lo que hacen los, los, los pros. Los buenos jugadores. Que no digo que yo lo sea. Porque yo no me considero un pro. Ni mucho menos. Estoy muy, muy lejos de eso. Eh, soy un jugador común. Y este es el canal... De los jugadores comunes. Por eso cuando me ponen las replays. Eh, Nando, pero eh, desinstalar el canal. borrar el canal. Es que me importa un pedo lo que digan. O sea, es un jugador, soy un jugador normal. Yo sé que hay gente que hace 15.000 de daño por partida. Todas las partidas. Bueno, los felicito. Te aplaudo. Si tú eres de los míos. Que hacemos lo mejor que podemos. En la medida de lo posible. Y bueno, a veces sale, a veces no sale. A veces me voy con un cero de daño. A veces hago 5.500. A veces hago 3.000. A veces hago 2.000. A veces hago 1.000. O lo que sea. Bueno, bro, entonces, la cuestión es, como les digo siempre, chicos, ir mejorando, ir de a poquito, tratando de agarrarle la mano a los tanques, a los mapas, conocer las posiciones, eh, ir haciendo tu daño. Es como decía, mira, Sarluk que fue jugador profesional de Wod cuando se jugaba de manera profesional, lo escuché en uno de sus directos, en uno de sus videos, decir que ya estás colaborando con el equipo si haces daño. ¿Bien? O sea... Si vos haces un daño considerable, por ejemplo, no sé, unos 5.000, 6.000, 7.000, 8.000 de daño. Entonces, tan mal no hiciste las cosas. Entonces, si tu equipo pierde, incluso si vos hiciste 7.000 de daño, habría, habría que ver porque suponete que más o menos hay 15.000 de daño repartido entre los equipos. Más o menos, ponele por decir algo. Eh, entonces, si vos haces 7.000, habría que ver por qué el equipo completo no hizo el resto de los 8.000 que quedaban. Por decir algo, ¿entendés? Suponte que son 20.000. Bueno, vos hiciste 10.000 de daño y se perdió. Bueno, entonces, no es que vos eh, o estabas campeando, no sé qué. Sí, está bien. Puede ser que estés campeando y hiciste 10.000 de daño. Ahora, la cuestión es, ¿por qué el resto del team, el resto del equipo, no hizo esos 10.000 repartidos en los 14 jugadores que tenés? También tiene que ver un poco con eso a veces. No es por estar del lado de unos de los pros, ni de, de, de los que empiezan a jugar. Tampoco. Pues ya te digo, yo soy un jugador normalillo, que les traigo acá cositas tips, consejos, posiciones cositas que yo fui aprendiendo que voy aprendiendo de gente como les digo siempre de Cuche de Sarluk de chabones como Orsanel que veo los directos del flaco que es un recontra pro eh, incluso de, de Alvarito también en Sotaná cuando hace streams y no se tiltea yo que sé voy aprendiendo de todo el mundo entonces, eh, les voy trayendo cositas acá, tips para mejorar. Tenés, no sé, tus 10.000 batallas y te cuesta un montón porque todavía estás con 3.000 de puntuación y querés mejorar ese daño. Bueno, acá tenés un tip. Cuando salís en hardcop te vas a esa posición, disparás. Si no te podés ir a la... si salís del lado que salimos nosotros, a la colina que tenés en H3 también podés disparar. Si estás con un medio, ¿no? Podés disparar un par de tiros hacia la base enemiga, a ver qué tenés, siempre se pinta algún medio eh, por acá, bueno, en realidad por H2, porque no me deja marcar en el mapa. Yo que se vas viendo, Algunos siempre se manda por el, por el carril ese del 6, por el camino. Entonces, si se asoma mucho a la base para ir a buscar a las Artis, que fíjate dónde están, entonces, tal vez podés llegar a disparar. Alguna EBR que se pase de, de, de listo. Eh, también podés disparar. Trata de ir moviéndote con los medianos. Para eso tienen movilidad. Son los tanques más versátiles del juego. Porque... qué? porque puede llegar a sacar algún rebote, acá tenemos 1030 de rebote, podés llegar a sacar eh, penetrás relativamente bien, fíjate tenemos unos 270 me comí todas las APCR que tenía, pero bueno chicos, eh, fíjense, 6500 de, para redondear, ¿no? de win 8 en la partida, un hiper moradito, re bien eh, eficiencia también morada, re, re joya como al final quedamos con esos 5.500 de daño combinado Y vamos a ver los resultadetes de la partida 5 kills mira Reyyan Kuche hizo sus 3 kills también Así que muy muy bien eh, Vamos a los resultados de la partida Bueno amiguitos, acá tenemos entonces los resultadetes Bien eh, Podríamos decir que nos dieron Gran Calibre nos dieron gran calibre, nos dieron rompehuesos, eh, duelista, disparar a matar y la maestría de primera. Eh, con 5544 de daño, al final no habíamos hecho 5100, sino que habíamos metido por ahí un blind shot. Siempre tiro, la verdad es que siempre tiro. En los directos, de paso, recuerdo, les, les, les meto el chivo también de que, por lo general, estoy todos los días en Twitch, salvo algún día en la semana, por lo general, un día que me tomo de descanso. Pero, pero por ejemplo mi día de descanso fue ayer de Twitch Así que hoy ya seguramente a las 21 más o menos Un poco antes tal vez o 20 puede ser que arranquemos eh, Vamos a estar en directo en Twitch con la cuenta Sheriff jugando con mi cuenta eh, si quieren podemos hacer sala de entrenamiento Nos divertimos ahí un rato Jugamos a las escondidas nada, Hay un montón de cosas muy entretenidas, muy divertidas Que va a hacer que la, la pasen muy muy bien Como siempre chicos Así que métanle power Y les recuerdo que, a ver, hoy es martes Mañana miércoles eh, Sí, mañana miércoles seguramente Vamos a estar sorteando el tanque Tier 7, bien, o sea, se lo van a tener que ganar como hicimos exactamente las otras veces. Así que mañana estén atentos, los que ya han ganado, eh, obviamente pueden participar. Yo no, no discrimino a nadie, si ganaste, te lo ganaste en tu derecho al Tier 6 que hemos ganado, que se lo ha ganado el señor eh, Martín Ramírez de FAM. Se ha ganado el KB2 Ragnarok, el señor Quiroguistas de Jumbo. También se ha ganado una semana de cuenta Premium, que ya se le fue asignado por Wargaming. Eso fue patrocinado por la gente de Wargaming. Y el tanque de Tier 7 también, Premium, el 1357, el Panther M10. Uh, ¿Y cuál más era? Me queda uno más. Y el Su-12244, ahí está. Cualquiera de esos tanques van a poder elegir si ganan. Mañana por la noche, chicos. Mañana miércoles, ¿bien? Bueno... Nada, seguimos con esto. Ah, y otra cosa más que le quería decir también. El tema de mmm, fan art Tienen que eh, en Discord también tienen, que está abajo en la descripción, el link del Discord, de mi Discord, del servidor. Hay una sala que dice concurso fan art Ahí pueden poner algo que tenga que ver con el canal o con el WOT o con lo que sea de World of Tanks del mundo de los tanques. Lo ponen ahí y están participando por una semana de cuenta premium, bien Van a tener que votar, la gente va a votar directamente en los comentarios Vamos a ir haciendo la recopilación de los votos que se hagan En el video que voy a subir el viernes con todas sus creaciones, ok Y el lunes recién vamos a ver, eh, las, vamos a abrir las urnas podríamos decir A ver quién es eh, el que ganó una semanita de cuenta premium, bueno, como decíamos, daño 5.544 y unos 302 de asistido, en total son unos 5.900, 6.000, vamos a redondear, 6.000 de daño combinado, ya está, qué tanta historia. Eh, el señor Kucha hizo sus 4.600, eh, fíjense como yo les había dicho en la batalla, cuando estábamos en la batalla, que la posición que estaba el guanzú en la zona de los medios, snipeando desde ahí... No es la posición correcta para tener un Wansu-111... Para nada, fíjense el daño que hizo el, el Wansu-111 rival... Repito, no es por desmenecer a nadie, ni mucho menos... Es para que todos vayamos aprendiendo... Cuando tenés un cañón que la dispersión es muy elevada... No te pongas en posiciones de snipeo... De tirar de lejos... ¿Por qué? Porque es que no le vas a pegar a nadie... No vas a detectar a nadie si estás muy adelante para detectar te van a detectar a vos porque los pesados no tienen camuflaje, los medianos y los ligeros tienen mucha mejor visión eh, y si tenés un ligero con ruedas, que creo que no era este el caso porque a ver, nosotros no teníamos ningún ligero con ruedas de hecho de hecho no tenemos ningún ligero o sea, el Wansu 111 tranquilamente podría haber venido a la zona de pesados ahí en Harkop, a la, a la curvita esa, donde estaba el TP4, donde estaba el Mutante, donde estaba el Chat Tiger y tratar de pegar daño, y tratar de hacer daño, ¿no? Eh, así que bueno, eso chicos Cuando tienen un tanque de esas características No lo usen Para snipear, úsenlo Donde tiene que estar, torreteando El Wansu hubiese sido una mejor alternativa tal vez eh, No mostrando el chasis porque es blando El Ferdi, no sé La verdad es que no, no, no sé qué hicieron los demás Pero sí te puedo decir eso eh, Que el, si tenés un mediano Movete, si tenés un Puedes alternar, si tenés, a ver Vamos a poner las cosas en claro Si vos estás con un mediano y estás en una buena posición Seguí, mantenela Ahora, si ves que te están castigando Que te están pegando de más Te das la media vuelta Y huyes Hacia otro flanco, hacia otro lugar Donde pueda ser más útil En cuántas veces en los directos me van a ver a mí Estando en una posición, cuando estoy con un tanque Móvil, ya sea un 430 Un burras, cualquier tanque medio Que te puedas dar la media vuelta y rajar te vas, y te vas a otro lugar Y pegas desde otro lado, y punto Y te vas a dar cuenta que donde estabas, te ibas a ir con un cero de daño Te fuiste a otro sector Que justo había alguien que estaba de costado Lo enganchás de espalda, o justo estaba mano a mano con otro Vas y lo ayudas y le pegás tres tiritos Y ya por lo menos hiciste, no sé A 400 de daño por tiro, son 4 por 3 Son 1200, y estando donde estabas antes No hacías nada Bueno, eso chicos, qué más eh, Hemos perdido créditos, obviamente he tirado Oro como un, man, como un mancebo Como un zanga, no podríamos decirlo porque ya les digo, tenía una apuesta de por medio Y no iba a dejar pasar la oportunidad Ni que me pasen el trapo Yo soy muy competitivo, olvídate No, no me gusta perder Ni a las cartas Ni jugando al truco Así que bueno, eso amiguitos eh, Casi 6 lucas de daño, gran calibre Con este 4.30 Espero que les haya servido Por lo menos los tips que les voy tirando cada tanto Recuerden que Si sos un pro, no comentes boludeces de, eh, Pero yo siempre hago 15.000 de daño, Nando, sos un manco Sí, sí, ya sé que soy manco eh, si no te sirve el contenido, ve al canal de otros pros Que ellos sí te suben contenido Con el 430 que hacen 14.000 de daño Todas las partidas, bueno, acá no Este es el canal de la gente normal, repito Que quiere progresar, que va de a poquito Que, que puede, eh, que lo intenta Y que, yo qué sé Le gusta ir mejorando paso a paso Brick by brick, tranquilo Recuerden chicos, mañana Tier 7 Premium en el canal de Twitch Tienen que estar en el directo los quiero, los quiero ver ahí. Seguramente a las, 21, a las 21 de mañana. Y hoy seguramente tipo 20 horas. O capaz que un rato antes, no lo sé. Siempre arranco cuando se me canta. Así que, pero seguramente vamos a estar en directo. Muchas gracias por todo. Cuídense. Espero que tengan una hermosa y feliz vida también. Les mando un beso enorme. Y nos vemos en la próxima. Chau, chau.